Bienvenidos a Marihuana Now, el programa para la gente que le gusta la hierba. Hola compas, seguro que estáis pensando en qué poner en vuestra terraza esta temporada de exterior. Con lo que está apretando el sol, tendréis que mirar algo para que estén bien fresquitas. Y tal como se presenta la subcomisión medicinal... Parece que seguirán camufladas y lejos de miradas indiscretas, y quizá algún riego automático para no dejarlas descuidadas porque este verano se presenta movidito y la vuelta también. Y siguen llegando deliciosas novedades para el 2022. Llega la Moby Delicios. Te resulta familiar el nombre, ¿verdad? Pues Delicios sins lanza al mercado una versión mejorada de una de las sativas más famosas del mundo, de aroma floral con toques a limón, incienso y madera de pino con una productividad y potencia únicas. Haz de un buen sitio en tu jardín y la Movi Delicio se obsequiará con unos enormes, pesados y densos cogollos y, para rematar, tremendo efecto psicodélico. Sin duda esta variedad no tiene desperdicio, entra en su web y consíguela. Ya avisábamos en el programa anterior de la cantidad de eventos que vamos a poder disfrutar las próximas semanas, como la Feria Canasur en Sevilla, ...o el Bilbao Cannabis Showroom... ...que se celebrará en este mismo fin de semana. Además, se vienen importantes novedades... ...como la CBD Cannabis Business Fair... ...en la Feria de Cornellá. Raúl del Pino nos lo adelantaba en la última Spanabis. ¿Y bueno, para cuándo la próxima cita? Pues el 7, 8 y 9 de octubre... ...en este mismo recinto... ...vamos a celebrar la CBD GEM Business Fair... ...que es una feria exclusivamente para... ...para lo que es la industria del CBD... ...y del cáñamo industrial... Eh, va a tener el mismo formato que Spanavis, eso sí, con, habrá showroom, demostraciones y también contaremos con un buen abanico de conferenciantes. Así que bueno, esperamos veros allí, a Marihuana Televisión y a todo el público de, de Spanavis. Pero no solo se multiplican los eventos canábicos de cara al verano, sino también parece que el activismo y el sector se articulan de cara a un final de legislatura intenso. Por ejemplo, el Partido Luz Verde celebrará su primer congreso los días 4 y 5 de junio, así como el Cannabis Hub, que celebrará su primera Asamblea General de Socios el día 10 de junio. Ese mismo fin de semana en Valencia la Fila Alternativa contará con presencia de un punto de encuentro canábico para facilitar información a quien lo desee. Y el 18 también en Valencia la tercera Copa Grow Barato. <risa> Salgo de noche por si me sigue la luna. Soy Ese Perever buscando agua. Al filo del borde, entre disparos, solo han aprendido a odiarse. Es absurdo encajar en este mundo, es que lo pretendas que sería todo mucho mejor. Perdóname por ser así a veces, solo puedo gritar, aunque nadie me escuche desde aquí. Soy lo que soy, soy quien soy, lo que a mi poco a poco entra adentro el perrito la platora. Puro y sincero como mitana, como rosario de abuela y crucifijo de gitana. Ya va otro domingo de ramos que prendo rama y aquí sigo preso de su frialdad como Triana. Pero cuelgo si llama estoy de lío con algún pana. Cada vez que discutimos, no matamos, nadie gana, sultana. En una oceánica como Tofana, fumo Con esto terminamos por hoy. Y recordad.